Hola, vamos a ver cómo insertar una licencia Creative Commons en nuestro blog. Mirad, he buscado aquí licencias Creative Commons Choose de elegir porque me va directamente a la página donde puedo elegir la licencia que me interesa. Pincho en el primer sitio que me pone el buscador y aquí ya me aparece todo el formulario para elegir la licencia. Características de la licencia. Quiero que permitir que se comparta mi blog, sí o no, o sí mientras se comparta de la misma manera. Pues yo voy a marcar esta opción. ¿Quiere permitir usos comerciales? Pues no. Y veis, aquí ya me aparece el cono que marca la, el tipo de licencia de mi obra. Aquí aparece otro cuestionario que yo no voy a rellenar, pero que si os interesa podéis dar más datos de vuestra obra, el título... Eh, si queréis que sea os nombre, en fin, yo esta parte la voy a saltar. Y veis que aquí me aparece todo el gusanillo HTML que tengo que insertar dentro del blog. Esto es esa parte, es la importante. Me voy al blog y en blogger voy a pinchar en diseño. Aquí tengo. Un, una barra que está a la parte, en la parte derecha y voy a añadir un gadget. Vosotros podéis tenerlo en la parte inferior o a la izquierda según el diseño del blog. Esto no siempre es así, ojo. ¿eh? Yo porque el diseño está el tema, vamos, el tema eh, me permite tener cosas a mano derecha o veis que aquí puede ser en la parte inferior de eh, mi blog. Bueno, me aparece este cuadro de diálogo y voy a buscar HTML y voy a poner licencia Licencia del blog. Y aquí lo que voy a hacer es, lo muevo por aquí, que aquí me molesta, coger el gusanillo que me ha aparecido aquí, todo el código HTML, lo selecciono, botón derecho del ratón, copiar, en este caso porque estoy en PC y se me ha ido, pero está aquí abajo, lo pego aquí. Control V, guardar. Voy a ver cómo queda, vista previa, y veis que ya me aparece aquí. Licencia del blog. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartiendo igual. ¿Vale? No olvidéis que esto es una vista previa que siempre tengo que guardar disposición antes de salir. Y ya estaría. Espero que os ayude.